buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 10 de enero del 2019 el día de maduro en Venezuela para continuar con la dictadura en nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, las ballena jorobada y el mármol. También al Canal 14 que nos abraza a Puerto Plata, la ciudad de los cruceros, la novia del Atlántico. Al 41 con la olímpica Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También gracias a mí la televiaducto Canal 17 que nos une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 a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Le estaremos llevando todas las incidencias locales, nacionales e internacionales con interesantes entrevistas, comentarios, noticias en de mañana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos compartiendo con ustedes. De inmediato, darle la bienvenida. A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes Agradeciéndole a Dios siempre por la luz de este nuevo día Y que nos ayude a desenvolver en él Que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones Y también para comprender lo que a diario eh, enfrentamos <coughs> Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a todos el favor de permitirnos entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor en este su programa de mañana Gracias a tantas personas que han hecho suyo este, su espacio de mañana, que nos ven en las en la, en la calles, en los lugares, y se expresan y representan lo que ellos tienen como programa. Y nos dice Fulvio que te mandan saludos, a Raquel también, y que lo hacemos muy bien. También, Muchas gracias. también a ustedes le envían saludos unos... Amigos que conocí ayer, ah. eh, ellos viven en la organización que está eh, al lado del gran mayorista de, del club. Sí, del club mayorista. Sí, una persona muy afable. Saludo a ellos también. Y de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que nos dice que las condiciones de hoy se van a incrementar un poco las posibilidades de lluvias. Hay una vaguada en la porción occidental de Haití que ya está incidiendo en nuestra geografía nacional. También un frente frío estacionario en el norte, lo que está provocando también amplios campos nubosos que se pueden eh, disgregar por la porción noroeste, norte, este, sureste y cordillera central, lo que está provocando que ha... A partir de esta tarde, ya en la tardecita, y en las primeras horas de la noche, haya mucho contenido de humedad en la atmósfera dominicana, provocando aguaceros, relámpagos tronadas y algunas ráfagas de viento en algunas localidades. Temperatura fría para los sistemas montañosos y la costa norte por este frente, que está estacionario ahí, que está incidiendo en nuestra geografía, interactuando con la vaguada que está en la parte occidental y en el día se va a sentir ligeramente caluroso por la incidencia del viento este-sureste. Eh, Esto es lo que hay para el país en materia de meteorología de acuerdo a la Oficina Nacional. Bueno, gracias Fulvio por el informe del tiempo, agradecer también a la Ornamé que mantiene informado a toda la ciudadanía y a través de nuestro espacio usted poder enterarse de cómo anda el clima y sobre todo para poder hacer buenas planificaciones. Es típico la y, neblina que hay Francia sí, ahora. Sí, la encontré, pensé, estarán quemando no, alguna basura Es o algo? neblina por el, la, la época del cuenta, año, el frente frío, y contenido mira, de humedad que hay en el aire. Hay cierta oscuridad aún, no sí, sale el sol, no, no todavía sale, a las 7 de, la, de la mañana, sí y pero también se acuesta temprano. Muy ¿no? temprano. Entonces, esta, esta, esta época es típica de noches largas y días cortos. Bien, bien. Uh -huh. Bueno, señores. Bueno, ya iniciamos con nuestro espacio, un contenido de, de, de información, análisis e entrevista. En esta primera hora, en esta primera media hora del programa, se hace obligatorio hacer un recuento, comentarios de los acontecimientos de antes de ayer y ayer específicamente, y que en el día de ayer, en las noticias, se, hizo, se hace la denuncia de, una, de la extracción de un riachuelo en la comunidad de Villatapia para fines de reguío, que vale decir que existe una especie de infraestructura de reguío en todo el litoral de la provincia de Duarte, mediante la cual se irriga, la, se, se, se da agua a las tierras en producción. Pero de un terrateniente, de un productor, hacerlo directamente empleando elementos como tuberías, bombas de extracción, de, de extracción y luego bombas de irrigar el agua, de, de, de llevar a toda la producción que esta está, produc que está llevando a cabo, eso es algo que debemos de poner atención. Y sobre todo por lo que hablábamos ayer de lo que será el año, lo hicimos en un momento como una especie de comentario eh, entre serio y, y Jocoso de la Cabañuela. Uh -huh que los primeros 12 días del año, eh, el campo, el campesino, el, el tradicional, hace una especie de evaluación para determinar cómo irá el año. Y que tú decías que igualmente lo hacen con granos de sal y cada grano representando un día o un mes. Un mes. Y el grano que se derrita, derrita primero o que tenga mayor degradación, tomando en cuenta que son todos iguales, eh, va a determinar qué mes tendrá más lluvia y qué mes no tendrá lluvia. Y científicamente el, el Instituto de Meteorología de Miami y los, los diferentes departamentos científicos y satélites que hay para consultar lo que es la meteorología, dicen que este va a ser un año por debajo de lo normal, en condiciones de precipitaciones Ahí estamos Entonces, viendo la finca de Isidro Bueno, Rosario Isidro Rosario Es de diputado de al congreso Fue de, creo alcalde de Villa Tapia En una ocasión Y que no solamente es, es, Hace el reguío De su finca Sino que tiene un embalse Donde extrae El, el agua y la acumula De forma discriminada Indiscriminada y que produce un mal manejo de esa Mira, producción. Es, es un... Entonces, sí, dime. No, no, concluye la idea. Entonces, cuando advertimos esto, producto de la denuncia de comunitarios que también tienen derecho al uso del agua o al grado de conciencia que se tiene para organizar la distribución racional del agua, que haya una persona que en principio tiene igual derecho a disfrutar y a conservar la naturaleza, lo haga en exceso, lo haga por encima de los demás. Ahí entonces empieza la sociedad, los medios de comunicación a hacer su trabajo de advertir, de llamado de atención tanto al infractor, porque esto es una infracción, como a las autoridades responsables de vigilar estos asuntos. Mira, Francis, si fuera un río grande, eso no... Ese es el señor de... Isidro Rosario, que es diputado y es el propietario y el, el que usufructa de forma irregular y abusiva de un riachuelo que es parte de, de la infraestructura eh, acuífera de nuestro pueblo, de nuestro Mira, país. Si fuera un río grande no fuera ningún tipo de problema, pero es un río pequeño y cuando él les trae 6 pulgadas de agua, pues los que están abajo simplemente no tienen agua. Tengo entendido que también tiene pozo tubular y esto afecta totalmente es, toda la vida que hay en ese río, toda la vida que hay <risa> en ese... Riachuelo es afectada por la extracción del agua, por la misma capacidad del de río. Vamos a escuchar las declaraciones de Hirdo Mercedes, encargado de la zona agropecuaria de la provincia Hermanas Mirabal. A ver qué tiene que decir Hirdo Mercedes en relación a este tema, si esta persona Mira, tiene permiso. Antes tengo que decirle a los amables televidentes que tenemos ya habilitada la tablet para la, los contactos en WhatsApp. A y los teléfonos. 829-451-3381 por el WhatsApp. Ya saben, ya ten, eh, pueden comunicarse con nosotros como regularmente lo hacen a través del WhatsApp, dar sus opiniones, saludar y lo que usted tenga de interés comunicar. Bueno, Veamos las declaraciones de... Gildo Mercedes, Mercedes encargado de zona Nosotros, agropecuaria provincia de hermana lamentablemente Ciudad. hemos tenido ese problema desde hace mucho tiempo está prohibido el sacar agua de los ríos para esa, esa, esos cultivos que ellos están utilizando ¿por qué? porque los ríos nuestros son muy débiles tienen muy poca agua y cualquier esa cantidad de agua que le están sacando a ese riachuelo como se puede decir es muy perjudicial por eso nosotros siempre hemos aconsejado a los productores que hagan hoyo para poder sacar su agua para su cultivo además eh, otra cosa es que es bueno que ustedes vayan por medio ambiente porque esto tiene que ver más con medio ambiente que con nosotros mismos eh, la gente del ministerio aunque también nosotros tenemos que orientar a los productores para que no hagan esa práctica el llamado que le hacemos a los productores es que tratemos de hacer hoyo para, para irrigar la tierra, porque es que ese río, rito, los ríos de nuestra provincia principalmente, ninguno tiene suficiente agua para poder eh, hacer, hacer los trabajos de agricultura, para poder hacer esos cultivos, esos cultivos que se llevan demasiada agua, y lamentablemente nuestros ríos no están en capacidad para eso, es ilegal es muy responsable de ir dos Mercedes es totalmente ilegal porque es que cuando tú le sacas agua a un río pequeño tú estás acabando totalmente con la vida del río y también la, la cuenca hidrográfica y todos los que están abajo uh -huh. que también tienen derecho, se quedan sin agua para los quehaceres domésticos sí. Entonces, tengo entendido que tenemos prioridad. otras declaraciones sí. del encargado del, de medio ambiente del encargado de medio ambiente el, el máster nos, luego de la de Hildo, Mercedes, que ya ha declarado que es ilegal, que describe la debilidad de nuestros ríos, lo poco que estamos haciendo en, a nivel general en el Mira, país para, para producir agua. Que, que ayer denunciaron los ganaderos de la línea nordeste que se le mueren cientos de cabezas de vacas, de reses, porque no tienen agua. De la sequía que está allá, que ya tiene más de seis meses. Y ahora, y ahora que entra la cuaresma, estamos hablando de cuatro provincias afectadas con sequía fuerte, no del sur, de la línea noroeste, porque la del sur ni se diga. No, yo estuve en el sur eh, y, recientemente y, y, y es evidente la, la sequía. Mírenlo aquí. Es evidente. Sequía mata ganado de la línea noroeste. Ahí está. De la situación que está Él, pasando. Se, se Entonces, Los riachuelos que... Aquí, aquí, sequía mata ganado de la línea noroeste, falta de agua. Y, y, y, y ahora viene la cuaresma, Francis, que sí. no es típico de lluvia hasta mayo. Entonces, esa es una situación crítica que hay. El país está en sequía, Francis, más del 60% del país, por debajo de los niveles normales. Dios mío. Entonces, este es el fenómeno del niño que ya los científicos afirman que está dentro del 80% de posibilidades que inicie. Eh, y en unos lugares se manifiesta con lluvias torrenciales, inundaciones gravísimas y en otro con sequía. En el caso de República Dominicana se manifiesta con sequía. Mira, eh, me llega a la memoria los trabajos que realizara Pelegrín Castillo, siendo eh, primero antes de ser ministro venía con esa inquietud porque él fue el propulsor, de que se creara un ministerio de energía y mina. Entre ellos, la conservación era fund es fundamental en la concepción de Pelegrín. Y trajo consigo en un viaje a Brasil que es interesantísimo y que luego lo voy a plantear para en esta época que se, que se dice tener ya eh, la, la, la incidencia de una sequía, y es sembrar agua, lim agua limpia. Sí. Eh, que en Brasil le ha ido muy bien y que han podido paliar, como dicen, esa dificultad. Pero vamos entonces a, en este tema que hemos tomado, que la producción ha tomado de esta mañana para advertir la violación del uso irracional de, la, de los derechos de una sola persona siendo propietario y productor agrícola como es un diputado del Congreso Nacional por la provincia Hermanas Virabal, Isidro Rosario, que yo me pregunto cuáles son los ideales de Isidro Rosario, siendo legislador, siendo responsable de, hacer, de cumplir la Constitución, las leyes y la igualdad en la República Dominicana y tener un modelo de comportamiento y de uso de sus recursos sin que esto time a la sociedad ni a su medio circundante. Vamos, Vamos a escuchar, a escuchar a, al encargado, encargado de medio, medio, medio ambiente, medio. que es la otra voz autorizada, para evaluar esto, que nos diga qué piensa de esto. La atribución de nosotros, en este caso, eh, la contaminación. Es atribución de nosotros. Ahora bien, el uso en sí del agua, eh, hay una institución que es encargada de, de hacerlo de, de los controles, por ejemplo, y distribución, que es el INDRI. Eh, hay inclusive unas asociaciones de, de regantes, de, de productores de arroz, que para evitar conflicto entre ellos mismos, se hace, está, eh, existen esas... Eh, organizaciones. Nosotros como, como tal, como medio ambiente, más nos ataña la contaminación en, en sentido general. Ahora bien, eh, si es el uso en este caso, el uso específico de, que se saca de ahí, ¿no? ¿Cómo se llama la persona? Cualquiera persona que sea, sea el diputado, sea el senador, sea cualquier ciudadano. Y esa cantidad de agua que se extrae de ahí eh, entra en conflicto con la comunidad. O sea, cuando digo conflicto es si ellos la utilizan para lavar, para las la, labores. La utilizaban porque... Y eso impide esas labores de la comunidad, porque lo afecta, entonces ya eh, eh, es un problema. Entonces ya no eh, es irregular ya por ejemplo en esos ríos grandes Camu Yuna se irriga. y a lo mejor y viendo que no, no afecta pero si en este caso se perjudican esas comunidades pues entonces debe ser eh, controlado eso ahora nosotros eh, no tenemos eh, la, la medida sino eh, a tomar sino el INDRIE que debe ir y medir y decir, bueno, aquí se puede o no se puede. Pero si ya la comunidad dice que se, que está afectada, eh, ya hay un problema, un conflicto en esa comunidad que debe ser resuelto. Y no debe entonces eh, sacar esa cantidad de agua que se está sacando de ahí en perjuicio de la comunidad. Nosotros, la comunidad nos tendrá de, de su lado, si sí, si sí, lo que usted me está diciendo, porque yo no lo he comprobado, yo, yo tendría que ir y ver, pero si es así, eh, lógicamente entonces es un asunto que debería ser resuelto. Exactamente que eh, no podemos perjudicar a una colectividad por la parte individual, porque eso, es, eh, eso no, es, no, no es correcto, ni debe ser. Eh, me preocupa las declaraciones del encargado de Medio Ambiente. ¿Qué refleja? ¿Qué refleja? Una ausencia de conocimiento y de responsabilidad atroz. Yo lamento que el señor encargado de Medio Ambiente, de Hermanas Mirabal, tenga tan poco control del medio ambiente responsabilidad de él en su provincia hermanas Mirabal. Mira Francis. Me dio pena. Yo me dio a entender que él es político, que él sabe entre un entre su cargo y, y un diputado, y de las relaciones y, y unidad que hay ahora con. Pero una pregunta. ¿Dio alguna referencia de una autoridad responsable de calificar una acción de este tipo no, no. en medio ambiente? Eh, eso, eso voy a comentar. Me dio pena. Eh, es un señor que aparenta ser muy honesto, muy serio. Pero muy pero, cobarde. Pero desconocedor del tema medioambiental. No solamente es la variable social. Aquí también hay una variable medioambiental. Un río, un riachuelo, un tributario, porque ese riachuelo es tributario de otro. Entonces, tiene su cuenca hidrográfica, pequeña, mediana o grande. También tiene su biota, tiene todos sus microorganismos, sus organismos de diferentes etapas que conviven ahí. Tiene también su flora, su fauna, todo está ahí. Y cuando se les trae todo el potencial acuífero, por bomba o lo que sea, simplemente se está erradicando todo ese sistema medioambiental que existe en la trayectoria de ese río, de esa cuenca hidrográfica, además de la parte social que ha es afectado. Esto evidencia... ¿Cómo crece en Ajava, un, un un pececito? No, no, no, no hay manera. ¿No Entonces, hay biodiversidad? No hay biodiversidad. La biota eh, tiende a morirse. Los equilibrios tienden a fraccionarse, a romperse, a degradarse. Eh, es un impacto medioambiental fuerte. Ahí es que tenemos que entrar ahora claro. para explicarle al señor sí. Isidro lo que él comete sí. no por es, su uso irracional. No, no es que es, no pueda usarlo en algún momento por sí. necesidad, si hay agua para abastecer, pero en momentos que tienen hábiles, los canales. Sí, no es que se esté en contra. El hecho es que si el río no tiene capacidad para que se les traiga con una bomba de 6 pulgadas en este caso, simplemente no se puede hacer. Es ilegal porque el recurso de agua es de todo. Y lo otro es el impacto negativo que sufre el medio ambiente, que sufre esa cuenca hidrográfica de ese río que sufren todos los seres vivos que hay ahí, que sufre el equilibrio medioambiental que existe ahí, con la fauna, con la flora, con todo lo que ahí convive entonces, ellos recomiendan hacer pozos tubulares que es otra qué capacidad hay, tal vez la Junta Regante, el INDRI sabe la capacidad que hay de potencial eh, subterráneo de agua si eso es así, entonces con licencia con ellos se podría extraer agua al subsuelo. Por otra parte, muchos productores de Villa Tapia colindantes a la zona de Guanábana, de Guanábana no creo que es, donde está el asunto este del pozo que se descubrió que hay gas, dice minería, que es biogénico. Eso quiere decir que tiene mucho contenido de metano y que es de origen de bacterias también ellos tienen restricciones a excavaciones. Hay que ver y hacer una coordinación con los productores para no perjudicar también a la producción y buscarle una solución coherente, seria y respetuosa del medio ambiente. Esto es de mañana, tocando el tema de conservar el medio ambiente entre todos, cuidarlo, equilibrarlo, ahí vamos y seguiremos dándole seguimiento a esto. Y te mandan a decir, puntos que observemos la extracción indiscriminada del, de materiales de, de, en Mirabel, detrás de Nestalí 3 sí, sí, ¿Eh? es un poco grande bueno, gracias ya se están comunicando con nosotros que termina 44-47 nos envía el nombre porque no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos hecho 412. este sábado 12 de enero lugar Cancha San Martín ya saben ahí, les invitamos a esta eh, eh, Por favor, ver si la publicación en el programa Sí, ya estaremos dándole apoyo La, misionero, lo, la Sociedad de Misioneros de Jóvenes Misioneros Grand Night en la cancha San Martín Muy bien, gracias por ya estar en contacto con nosotros El, el Caonabo Reyes de Manhattan, New York Sí, yo fui el presidente de este país, ese encargado de medio ambiente. Hoy mismo lo relevo ese boca floja. Ay, Dios mío, no. Hay que ya, respetar. Ya, bueno, ya saben, estamos en contacto a través del WhatsApp. Los números están en pantalla. Y estaremos ya contactando con ustedes durante el, el desarrollo del programa de hoy. Recuerden que tendremos en el café Al caliente. Eh, al doctor Almanza En una información caliente Ya saben que hemos tratado aquí Su partida del PRM hacia el PRD Y un acto eh, amplio en Santo Domingo Fue recibido Regresamos con nosotros en De Mañana. Eh, Fulvio. Mira, mira qué perla, Francia. Vamos a ver. El, la compañía, la superintendencia de electricidad, buscó una compañía extranjera para licitar la venta de acciones de Punta Catalina. Es la misma infraestructura mafiosa. ¿Tú sabes qué significa eso? Si esa cosa cuesta 3 mil millones de dólares, ¿cómo la van a vender si su costo real? Real, real es de mil y pico de millones de dólares Mil cien Si venden, por ejemplo, la mitad de las acciones que es lo que dicen que van a vender? Tendrán que compensar la, de, la subvaluación Van a tener que compensar la subvaluación ¿Con qué? ¿Con, wow, yo yo, con, con, yo cosa, con 10 millones de pesos con, pie, Hasta, con, hasta con, con 10 millones de pesos llevo ¿Y cómo van a vender acciones? En una cosa que está en un terreno que es privado También otra cosa, si la venden por ese precio, ¿tú sabes qué va a suceder? Que nosotros nos vamos a quedar con 50% solamente o 49% por 3 mil millones de dólares que invirtió el pueblo. Y a pagar la luz más cara porque costó más. Y si ellos dan mil, entonces le costó esa mitad, 2 mil millones de dólares. Como quiera, como quiera, eso, mientras más se bate, más hiede. Ay Dios. Y Wilton Guerrero estalló ayer dando unas declaraciones fuertísimas De que los responsables de la muerte del coronel en Baní Es la DNCD o la dirección de la DNCD en Baní Y derechos humanos dice que son intereses fuertes políticos Que operan ahí que operan ¿Cuántas ahí? veces lo dijo bueno. Wilton Castillo? De que tengan cuidado, se van a aposentar en el poder los narcotraficantes Y ya vemos dónde estamos se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, hermanos míos? Buenos Hola. días, mi hermano. Adiós las gracias, Francis. Amén. Adiós las gracias. Presente, hermano. Así mismo es. En la escuela y en la universidad sí, preparar los sí. muchachos es que, que no se vayan no podemos, a aprender. No no podemos detenerlo, el PAN tiene que comenzar sin parar, ¿eh? hey. sin parar, así debe de ser en este 2019. Y Fulvio. Aquí estoy hermano, esperando tus noticias, desesperado. Tranquilo Fulvio, ahí voy, inmediatamente, vámonos en el ámbito internacional, hermano. El presidente de Venezuela da ultimátum a Grupo de Lima. Venezuela continúa siendo centro de atención en el continente, ya que en el día de hoy Nicolás Maduro asumirá como presidente de ese país en su segundo periodo. Maduro el grupo, al grupo de Lima eh, ¿verdad? le dio un ultimátum que tomará duras medidas diplomáticas si en 48 horas no rectifica su posición sobre Venezuela previo a asumir un nuevo mandato de seis años cuya legitimidad no reconoce ese bloque. Escuchemos al presidente de Venezuela. ¡Adelante! A todos los gobiernos del cartel de Lima, esta nota de protesta diplomática, donde le exigimos una rectificación de sus posiciones, sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela Bueno señores ahí está expectativas repito en el día de hoy a lo que pueda ocurrir en ese país cuando Nicolás Maduro asuma ya su segundo mandato condenan a 30 años a Chamán Chacra por asesinato de mujer y tres hijos. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a 30 años de prisión a Víctor Alexander Portorreal Mendoza, alias Chamán Chacra, por matar en febrero del pasado año a su pareja y sus tres hijos, el condenado había admitido los hechos y, previo a la condena, pidió perdón a la sociedad por el crimen. ¡Bárbaro! ¿Fueron 30? ¿Fueron pocos? Veamos. En consecuencia, le condena a cumplir la pena de 30 años en de el señor Mayor. ¿Poderá la notificación de esta sentencia después pues de la ejecución de la pena de la provincia de San Pedro de Macorís? ¿Tú lo piensas correspondiente? Esta acusación solo se basó el testimonio referencial de la, de la misma, eh, del mismo testimonio Pido a la sociedad y, y a todos sus familiares perdón por lo que ocurrió facilité mi, mi arresto porque entendía que quitándome la vida no Debieran de ser 30 por cada muerto. Aparte de eso, si hubieran sido en Estados Unidos, si hubiera sido en Estados Unidos, <risa> hubieran sido 5 muertos porque él mató al perro también. Totalmente de acuerdo con la señora, la que habló de último. ¿eh? Si vamos a condena, entonces, pero nuestro código, imagínense, no permite más. Francis, que me aclara un poco más adelante. Debió de ser 120 ¿verdad? por persona 120 años, cadena perpetua para este hombre O 125 años Tomando en cuenta que también mató el animal y mató el perro Si hubiese sido en Estados Unidos, claro está por el perro Pero aquí yo pienso que la condena contra ese hombre Debió de ser, aunque aquí no existe 120 años 30 por cabeza, por cada vida que mató El chamán que ahora pide excusa Barbarazo Miren señores, continuando en el ámbito local-regional Una maestra y su hija hieren mujer apuñalada por supuestos celos en San Francisco de Macorís Así que la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte Aplazó para hoy, miren ahí, la maestra y su hija La medida de coerción contra una maestra y su hija Involucradas en conflictos por supuestos celos donde resultó herida la nombrada Ironelis, quien narra los hechos. Ahí está, a su salida las involucradas, no quisieron mostrar sus rostros a los medios, por lo que se taparon con fundas plásticas. Vemos las imágenes en las afueras del Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos. La situación vino porque ella es la, la, la, la suegra de la hija mía y ella es la cuñada. Ella no salía de mi casa, nosotras compartíamos todas juntas y ella me estaba celando con el papá de la hija de ella. Que en el, con, con ese no era su esposo en ese momento, ella tenía otro y después andaba con el otro porque ella es una rastrera. ¿Quién es quién aquí? La profesora. Señora y la hija me cayeron las dos, con lo cual yo tengo mi herida en las manos y en esa rodilla tengo el tendón cortado ¿Pero por qué es que viene y la tengo situación? una lesión permanente para que vengan a poner y que una medida económica de que de 80 mil pesos a a mí. yo no lo quiero bueno señores ahí vemos la, las imágenes a la salida de la madre y la hija la maestra y su hija quienes repito no quisieron mostrar sus rostros, se cubrieron con fundas plásticas. Será en el día de hoy entonces cuando continúe y se conozca la medida de coerción. Miren, señores, un muerto y un herido en el sector Vista Valle. Se trata de Elian Muñoz Taveras Miguelón, muerto a tiros según la policía a manos de Raylin Rojas Paulino, el abogado y Emil Mendoza supuestamente por la disputa de un solar en Valle, vemos el momento en que su cuerpo era trasladado desde la morgue del hospital San Vicente para ser velado en el hecho también resultó herido Ismael López, el baby vamos a ver las declaraciones adelante ¿Ustedes? ¿Y los matadores. Entonces? Yo mismo no me doy cuenta ¿Eso fue entonces en Vistalvalle? Uh -huh. Yo creo que fue como la 1 Ahí frente a la Santa Rosa Bueno, ahí está señores En torno a este mismo hecho La policía le pide que se entreguen A los acusados de matar y herir Esas dos personas en Vizcalvalle Vamos a ver las declaraciones De la vocera del Comando Regional Noreste De la policía Adelante Sí, la policía les hace un llamado, por lo que se activa en la búsqueda de los reconocidos delincuentes Raylin Rojas Paulino, alias el abogado, y Emil Mendoza, ambos residentes en la sección Bijao, aquí en San Francisco de Macorís, por lo que la policía les exhorta a que se entregue para que responda por los hechos, donde la tarde de ayer hirió de bala a Elian Muñoz Tavera, alias Miguelón, quien falleció, en horas de la noche, mientras recibía atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en flanco, flanco derecho, así como también la herida de bala que presenta Ismael López, alias Baby, de 18 años. ...este residente en el sector Vista del Valle... ...quien presenta herida por arma de fuego en brazo derecho... ...heridas que se las ocasionaron... ...los presuntos delincuentes antes mencionados... ...tanto Riley, el abogado, como Emil Mendoza... ...momento en que sostuvieran una riña... ...donde se disputaba la propiedad de un solar... ...de unos terrenos invadidos en el sector Vista del Valle... por lo que una vez más exhortamos... ...tanto a Railing, al y el abogado como a Emil Mendoza... ...a que se entreguen para que respondan por estos hechos. Miren señores, realizan encuentro preparativo... ...desfile cívico-militar por el natalicio de Juan Pablo Duarte. Así que vemos las imágenes del encuentro en el salón de acto... ...de la gobernación provincial encabezado por Juan Daniel Balcácer... ...el presidente de la Comisión Nacional Permanente de Efemérides Patria... Juan Antiguo, gobernador de la provincia de Duarte, Alex Díaz, alcalde de San Francisco de Macorís, entre otras autoridades, directores de instituciones públicas de esta ciudad. Escuchemos. Estamos coordinando eh, los actos conmemorativos del inicio del mes de la patria en este año para conmemorar el 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Y naturalmente esos actos solemnes se inician en San Francisco de Macorís, como ustedes saben, por honrar el nombre del Patricio, la provincia. Nosotros estamos obligados a hacer la cosa bien, a hacer, mejorar, superar lo que hemos hecho antes en cuanto a los actos que estamos haciendo y precisamente esta convocatoria en el día de hoy es precisamente para ultimar detalles. ...para esa, esa, ese gran evento que es el 26 de, de enero. San Francisco eh, se pone en el mapa dominicano... ...como la ciudad que lleva el nombre del gran Patricio... ...del, del gran hombre, del más grande de los dominicanos... ...y agradecer siempre a de Patria... ...que nos distingue bajo todo lo que el Estado... ...ha siempre convenido que por llevar el nombre... ...como provincia de nuestro Patricio... ...que cada año sigamos dando más lucidez... Ahí están las declaraciones de las autoridades Ladrones cargan con más de 40 mil pesos En asalto a dos colmados en San Francisco de Macorís Tenemos imágenes que quedaron captadas por cámaras de vigilancia En momento en que estos dos jóvenes a bordo de una motocicleta Llegaron en el sector de Altagracia Y lograron sustraer mercancías y dinero en efectivo Veamos dos delincuentes, como que ellos son dueños de negocios, me apuntaron con un revólver y me metieron para adentro, una cliente que había también aquí comprando, agarraron y me dieron un cachazo que a mí que le buscara el dinero. Yo tenía un dinero de un compromiso que era para pagarlo. Y estaban nosotros sentados aquí en la casa, una hija mía y yo, y llegando tipos sorprendidamente con una pistola, la soban en el frente, y llegan y me agarran la tipa por ahí al brazo y la metieron aquí, y luego me fueron y me buscaron a mí, cuando me buscaron a mí me dijeron que es un atraco, que no hablara. Yo me quedé callada, entonces vinieron y cogían en el ron, me dijeron buscame una funda negra, y le echan tres etiquetas negras, me llevan el dinero de cajón y otro dinero... que. ¡Ay, mi madre! Así andamos en esta ciudad de San Francisco de Macorís, señores. Miren, recuerden ustedes, regresando al ámbito nacional, eh, ayer presentábamos la muerte del coronel que fue asesinado en un punto de drogas en Baní. Así que velan los restos del coronel de la policía asesinado a tiros en Baní. Ahí vemos las imágenes de apoyo en la furinaria Blandino, Vamos a ver esta información. Adelante. Tuvimos una tragedia donde murieron ocho guachupiteros. El coronel Ramos fue una de las la primeras personas que dijo presente en dicha tragedia y estuvo de la mano con cada uno de nosotros, en el sector de guachupita. Eh, lamentablemente esto es, un, es muy duro porque este hombre no se merecía eso, un hombre que trabajaba por la comunidad y ayudaba mucho a esos delincuentes que andan por ahí porque él conversaba con ellos, un buen padre porque era un hombre que no era prepotente era un hombre que estaba siempre dispuesto a escuchar a la comunidad el coronel Ramos no era hombre de chantaje porque nosotros duramos cuatro años conociéndolo, tratándonos 19 barrios estaba comandado. En la ciudad de Baní hay más de 40 puntos de droga a, a quienes la Dirección Nacional de Control de Drogas le cobra peajes religiosamente toda la semana. Solamente al Buchi y a su hermano le cobraba, según las informaciones de, de personas del pueblo, 60 mil pesos toda la semana. Bueno, señores, ahí está, lamentable, ¿verdad? Este hecho, la muerte de ese coronel, se está investigando a fondo. ¿eh? La policía ha tomado ya... Eh, todo el ministerio público para investigar este caso. El agua número uno que consumen todos en el nordeste es agua Randy Land, 100% purificada con sistema osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque es la de preferencia, es la número uno. Ahí está con las cinco estrellas, agua Randy Land. Exquisita. Consúmala usted también porque es la preferida de todos. Bendiciones. No hay tiempo para más. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Feliz resto del día. Hermanos del alma. Francis, Fulvio. Bye bye. Gracias. Gracias, Vladi. Gracias, Blady. gracias y buen día, contenido. Nicolás Maduro, Fulvio. Sí. ¿Qué te merece? Hoy Mira, es el día Hoy es el día de investidura y luego lo hace amenazando que si no se rectifica lo dicho por el, por el grupo de Lima va a tomar medidas diplomáticas drásticas en las últimas 48 horas. Eso es lo que hace la dictadura, se aíslan, se van aislando. Todos estos países vecinos ya prácticamente están aislados de Venezuela, países hermanos. Qué pena que el mandatario maduro, que es un inmaduro porque no aprendió las, los lineamientos de su maestro y su predecesor, que fue Hugo Chávez. Hugo Chávez llevó un gobierno, eh, verdaderamente políticas sociales que abarcó a Latinoamérica, entre ellos República Dominicana, y que gracias a esa política social del petróleo pudimos sortear y garantizarnos tener abastecimiento de combustible sin que nadie nos presionara. Uh -huh. Y que finalmente pudimos también sortear la deuda y salir airoso en un, en un momento. Gracias a Venezuela y a Hugo Chávez, por los momentos más difíciles de este país, eso como ciudadano que soy de la República Dominicana, y agradecido, siempre recordaré, Hugo Chávez, pero Maduro no ha dado un golpe... Eh, por la espalda a todo el pueblo latinoamericano. Su Venezuela, el que él dice que dirige, está ahora disperso por muchas partes del mundo porque sus ciudadanos no han aguantado y otros que están tratando de no aguantar. Entonces yo quiero que los defensores del régimen me expliquen porque no lo entiendo, realmente no lo entiendo. Estamos hablando que más del 15% de los ciudadanos venezolanos se han ido de Venezuela en los últimos años Y seis años más de Maduro Tú sabes lo que va a implicar Prácticamente una guerra civil ¿Y qué cosa? Por la situación que está Venezuela hoy en día Muchos de estos países que profesaron Las ideologías eh, socialistas, comunistas Que estaban avalados por el régimen soviético Que a raíz de la perestroika Transformó también su política Y se redefinió Cuba está en una etapa que no solamente ya ha permitido que sus deportistas peloteros puedan ser contratados por las grandes ligas. Maduro debe darse cuenta que sus sistemas totalitarios que lo auparon en un momento y que dependían de Venezuela y que Venezuela hoy no lo puede ayudar, están bueno. transformando sus políticas y sus aperturas, las aperturas las están procesando. No así Nicaragua, porque Nicaragua es un desastre también. E ese presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, va a estar casi seguro a la derecha de Maduro hoy en, en la toma de posición. Ellos dos de que se zancochen solos. Sí. Por otra parte, Francis, este hecho que consternó a toda la población dominicana cuando ocurrió el hecho del, del chamán Chacra, eh, fue condenado a 30 años. Y yo me identifico totalmente con la señora que habló que dice que si fuera en Estados Unidos. Fueran 30 por cada Por, por cada, cada ser humano que Y, y, y inclusive no serían 4 Serían 5 por el perrito que también mató Entonces, Sí, porque eh... La sociedad de protección de animales Y la República Dominicana No es ajena, tiene medidas Para quienes hacen actos de barbarie Con animales y sobre todo con mascotas Pero fíjate algo Allí está la responsabilidad Del legislador dominicano Que se ha dejado a man maniatar incluyendo al presidente de la república que no ha tenido la suficiente orientación porque lo que tiene a su alrededor son lo que han promovido desde el estado que aquí se obtenga un puesto en los países que han torcido su base moral y me refiero a la política de género que tratan de entrárnosla por boca y nariz e imponer aquí una una especie de liberación del aborto, una especie de libertad para que aquí haya un, una sociedad de GLTB con un paraíso para ellos solo, con identificación del matrimonio gay, toda esa cosa, toda esa eh, ideología que respetamos, pero no compartimos. porque Me refiero, el Código Penal está paralizado por esas discusiones sabiendo que la Constitución es la madre de todas las leyes, es la que indica cómo debe actuar el legislador y cómo deben ser las leyes. Sí. Entonces, hoy la sociedad dominicana está padeciendo la ausencia de un código napoleónico transformado, que ya es, debe ser producto de la experiencia local, sí. adaptado a los problemas que trae consigo todo esto es desvaríos de nosotros, los, los, los ciudadanos que vivimos en este país, los que vienen, entran y salen, que cometen falta también. Sí, Entonces, así. lo que se refiere, que en el orden sumario, el que comete un crimen, mata a uno, se le va computando el siguiente, y el siguiente, el siguiente, hasta, hasta que ha atrapado y por ello va a pagar. Sí. Ciertamente, dice la señora, debiera de tener 130 años, y eso no lo paga él ni con cárcel, ni con su muerte, ni con nada, porque la sociedad hoy día está lacerada por ese caso y otros que están pendientes de sentencia y lo que ya han sucedido. ¡Dios mío! Otro caso, Francis, que ha... Legisladores, aprobar el código sí. y echar a un lado lo que no corresponde porque la constitución no lo permite. Otro caso, Francis, que ha consternado a la sociedad... Eh, en el día de ayer, antes de ayer, es la, la muerte a tiros del coronel en, en Baní. Dios. Ayer, mm. ayer eh, se estaba, estaba siendo velado y hay algunas declaraciones de Wilton Guerrero Dumé que yo quiero que la producción, por favor, me ponga esas declaraciones del senador de Peravia, de Baní, de Wilton Guerrero Dumé en el momento en que estaban siendo velados los restos del coronel eh, allá en Santo Mira, Domingo. La declaración. Un caso de fuerte. También hay un video, Francis, que anda rondando, que él andaba con dos miembros más de una patrulla, y cuando lo hieren a él que cae en el piso, tú sabes qué hace la patrulla. Se mete en la camioneta y se va y lo deja solo. Y pues un vecino dijo, un vecino dijo que lo montaron en un motorcito, oye, para llevarlo al centro médico. Y murió así. Claro, y murió así. Todo eso hay que investigarlo eh, Versiones que hay de la policía señor. Versiones que hay de la, de la gente que está ahí La infraestructura ahí. policial Y la diversidad de departamentos que operan En los mismos sectores criminales Es decir, me refiero que luchan supuestamente En la prevención y persecución de delitos Y de conservación de la sociedad en paz Porque qué cosa los seres humanos nos hemos necesitado policía para garantizar un mínimo del comportamiento en las relaciones civilizadas de ciudadanos y ciudadanos y el Estado vigila, vigila y procura Dice que Winston. no se cometan delitos ni que se cometan atropellos con otros. Es decir, la infraestructura que tenemos debiera ser funcional, no debiera ser esto. Eso atrasa, eso debilita al país, la sociedad se debilita cuando suceden hechos de esta naturaleza y que la población se quede en vilo cuando una autoridad y un nivel de coronel, un individuo que domina el barrio, que es el que tiene el control del barrio, viene de Estados Unidos deportado, se instala aquí. ¿Tú sabes qué dice Wilton Guerrero Dumé sobre él? ¿Qué? Que es el niño bonito de la DNCD. Más grave todavía, porque entonces opera a sus ancha. En el 2018, junio de 2018, Wilton Guerrero decía... Va, vamos a escuchar. Vamos a ver. Tomen nota de esos casos que están en el olvido de Para mí hay una razón fundamental y es que la policía nacional es una letrina y no lo he dicho muchas veces no me voy a cansar de decirlo la policía nacional es una letrina donde hay hombres y mujeres honrados serios pero la mayoría de los comandantes son delincuentes y aquí en Baní han pasado han desfilado una serie de comandantes policiales vestidos, que son delincuentes vestidos de generales y son cómplices del crimen y no le preocupa para nada la investigación de los hechos delictivos que se cometen en la provincia. Ahora tenemos un. Yo, yo, yo quiero, Francis, que no se agarre de la de... a Wilton Guerrero sí. Domé fuera de contexto. Sí, correcto. Porque las declaraciones que ocurrieron a raíz de la momento, muerte del coronel. Sí, la que pasamos en noticias eh, con Vladimir Pablo. Mira una cosa, lo que yo decía. Si la sociedad entiende bien, Hechos como este, debilita la conciencia social y se pierde efectividad en la lucha y combate de ese flagelo. Los ciudadanos entonces pierden fe y no hay muestra que superen, no hay muestra de acciones que superen esto. Entonces el individuo, y tengo que aclarar algo, que de eso debe ser un tema. Y analizarlo el país cuando recibe a dominicanos en deportación de los Estados Unidos luego que han cumplido condena por distintos hechos. Y que no tenemos a la fecha, no conozco, una política de integración a la sociedad sin que se produzcan hechos como eso Pero le quiero decir, no todo el deportado hace lo que hace ese individuo, el buche. No todo el deportado debe cargar en su hombro el lastre de haber sido deportado, que muchas veces desconocemos por qué razón. Pudo haber sido por una simple infracción de tránsito. No fue por droga. No, no, me okay. refiero, estoy haciendo el ejemplo para, para okay. que no se entienda, porque dije que era deportado. Es para que no se malinterprete <risa> que... Peyorativamente lo digo, no. Uh -huh. Es una condición que ha tenido uh -huh. este individuo y que lamentablemente su línea o su vida delincuencial la ha querido seguir aquí en su país. Sí. Eh, Francis, es decir, embarrándonos la a de nosotros. Bahía, Ahora, no a, a, todo el que la... viene de Estados Unidos tiene esa condición y tenemos que buscar y hacer política para reinsertarlo. Ahí están las declaraciones. Vamos a escuchar a Wilton. Vamos a escucharlo. Audio, por favor.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 Y ellos se dividieron y tienen otro punto distinto. Allá en Baní. Señores, ya conocemos lo que pasó en Baní hace unos años atrás. Con paya. Con paya. Sabemos los bombardeos a través de lanchas rápidas. Sabemos de cuando aquí no habían supertucanos, que lo han criticado, pero han sido la solución a los vuelos rasantes, que ya no hay trazas de vuelo de narcotráfico. Lo que sí hay en muchos puertos... Puertos. Y eso tenemos que analizarlo Seriamente Y lo que ha dicho Winston y Ha puesto al devel, ha develado Que es la niña bonita de la DNCD El control de droga del país el, el organismo más fuerte Que debiera ser el más fuerte Y el presidente de los derechos humanos Francis, vuelvo y recargo Dijo que responde a intereses fuertes políticos. Esto es de mañana, en breve volvemos con la entrevista central. El doctor Almanzar estará con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Ya estamos en la sección del Café Caliente, la entrevista central. Y antes de presentar a nuestro entrevistado en esta mañana... Vamos a presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio, hermano. Hola. Buenos días, Francis. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo están? Bien, buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. En la entrevista central nos place recibir a una persona que ha sido objeto de opinión pública todos estos días por la decisión de salir del Partido Revolucionario Moderno, al cual pertenecía, a pasar a las filas del partido revolucionario dominicano recientemente juramentado en el día de ayer el ilustre médico doctor Ángel Armanza ¿cómo estás? bienvenido de buenos mañana buenos días doctor gracias por invitarme y feliz año y, y, y, gracias, y gracias por lo de ilustre sí, <risa> o sea que yo no soy de no. ese tipo de gente para gente que eso le sube el ego Bueno. por lo claro. menos a mí me sube el espíritu bueno. y el ánimo <risa> la verdad que debemos decir eh, en el día de ayer nosotros tocamos el tema y partiendo de la concepción de lo que deben ser los partidos y la militancia política, criticamos no al Ángel Almanza que se va, sino a la política de expansión que hace el PRD, que con otros casos ha hecho gala de prebendas, posiciones y buena vida que en el caso suyo sabemos, usted no es un hombre de ir a buscar, sino que es una figura que cualquier partido desea tenerla. Y ese es mi respeto y el cariño que siempre hemos tenido. Ahora, políticamente, quiero saber qué motivó a Ángel Almanzar, que tuvo una militancia activa hasta alcanzar posiciones en el partido del cual abandona y participó por la procura de la presidencia. Si tiene que ver porque no obtuvo esa posición, ¿o qué sucedió? Sí, gracias. O otra vez. Sucedieron muchísimas situaciones, pero primero permíteme decir que la persona tiene que colocarse en los pies del otro antes de tomar un juicio, porque no fue fácil, hubo razonamiento en el mismo sentido en el que tú vas, por eso hubo lágrimas de familia, lágrimas de amistades y lágrimas de compañeros, ex compañeros PRMistas. En ese sentido te puedo decir que en el PRM dejo gente de mucho valor, dejo amistades, dejo familia, dejo personas, no Fulvio porque está aquí, en mi zona L que siempre participé, tengo que destacar el respeto con que esa zona me trata a mí, sobre todo la maestra Mercedes. Marino Collado, a nivel de Comité Municipal, el señor de la Casa de los Salones, o sea que tanto a nivel local, provincial como nacional, ese partido tiene un banco de gente buena y de gente que, que sí, que quiere luchar por esto. Más sin embargo, en su gran mayoría, tal vez las cosas no sean exactamente así. Entonces, yo hice campaña en el 78, no era, que, no era que era adulto ni que votaba, pero recuerdo todavía, porque podía ser que estuviera mudando los dientes. Y ya ese da parte de fraseo al palabra y a oraciones. Ahí entonces, todos los mítines nacionales con el PRD, o sea, eso nunca se puede desprender de un todo. No. Por más que, por ejemplo, un papá o una mamá vote un hijo de su casa, esté o no esté, ese cordón umbilical está ahí. Entonces, en mi accionar como gremialista, como cooperativista, como todo, influyó mucho mi hermana mayor, donde yo vivía en la capital, todos los años que viví, eh, escuela de medicina completa, pediatría, perinato, maestría, no se fue, se quedó, que fue por la que parte más nos inculcó ese perredismo, porque fue perseguida por los 12 años de Balaguer, y nunca vamos a olvidar el 78 cuando volvió a la casa, y ella dijo, yo me quedo aquí porque aquí fue que yo aprendí, yo no entiendo su problema, ella se quedó en el PRD. Los amigos míos a nivel nacional también, y después en el accionar gremial y político, tú ves que cuando vienen los gremios, viene la cooperativa, se unen los grupos gremiales y de pronto tú sales a hacer campaña con lo mismo que están en el oficialismo. Entonces como que de pronto tú con los años vas madurando, va viendo situaciones, eh, recuerdo una vez en el gremio Médico que iban a hacer un espectáculo en el Cibao en grande Y yo no descansé hasta que Jacqueline Esteves se presentara en el teatro del de Cibao Creo que fue la primera vez que me dijo que quisiera ver teatro Porque siempre he sido dado a mi pueblo Entonces, ¿a dónde yo te quiero llevar? Al sentido de Luis Ernesto Camilo Cuando yo estudié en la UAS y tú querías ver compañeros macorizanos, Cuando comencé veía Fantino, Manuel Trinidad, Papo el Veterinario Toda esa gente que me llevaban años en la universidad yo lo conocí en La Mata, que se llama La Embajada. Entonces, en el momento, si tú quieres codearte, como acorrizando la capital, no importa el gobierno que esté de turno, tiene que visitar a donde esté Luis Ernesto Camilo. Porque Luis Ernesto Camilo, a su pueblo, sobre todo, y a su partido y el cargo que ostenta, él no descansa hasta que su nómina en su gran mayoría trabajen, se gana la vida, la gente de su pueblo. Entonces, tenemos punto de encuentro él y yo, pero en ese sentido estamos de acuerdo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la sociedad misma? Yo te escuchaba a ti con un tema, debatiendo ahorita sobre el aborto, eh, esta libertad que se quiere dar con, con, con estas situaciones de respeto a la minoría, con una sociedad que no perdona, que no sabe qué democracia es, el respeto a la minoría, y tú tener tolerancia para convivir, con el que no está de acuerdo contigo. Excelente mujer Faride Y la sociedad se la está comiendo viva. Porque tuvo un turno que, que fue su punto de vista. Sí. Entonces, con mi iglesia católica uno tiene punto a favor y punto en cuenta. Yo, sí. yo coincido con cosas, pero hay cosas con las que tú no coincides. Sí. Y tal vez yo tampoco con el tema de migración y los haitianos. Entonces, sí. lamentablemente la sociedad en el momento... No hay un sector desde lo verde, oficialismo, PRD, PRM, que te englobe todos esos temas y díganos, vamos por aquí, para enrumbar el país por el sendero que queremos. Si no coincido con la iglesia, en con la parte. política pro haitiana, pero la acabo con la política pro aborto. Entonces, de pronto todas esas situaciones tenemos que respetarlas, aceptar el criterio de cada quien, para poder convivir en democracia doctor, es difícil explicar sí. el paso sí. doctor. no sé cómo quedó doctor, pero bien. para mí fue, no, no. fue difícil el paso y cualquier cosa que yo diga, yo creo que para el... el que no esté doctor. de acuerdo, yo no voy a llenar sus expectativas, doctor, simplemente mire. le pido que respete mi decisión, sí. que fue política, doctor. y quien quita que en un futuro esté allá, y otra sí. vez abrazado porque lleva un candidato y pata con este sector, y ya no pasó nada, sí. doctor sí. usted es una persona muy querida pero una de las cosas que yo más admiro de usted es ese discurso combativo, ese discurso frontal. ¿Defenderá usted a sí mismo al PLD? Bueno, el país tiene muchísimos puntos vulnerables. Que la, la, la, la, el ser tuyo, ¿cómo se diría? Lo, lo que va y nace contigo, tú no lo puedes quitar. Por ejemplo, el país, Trump amenazó ayer, no sé si ya lo hizo efectivo, con romper el tratado de libre comercio con Centroamérica y el Caribe, sacó a Dominicana fuera por haber negociado con China, y él no puede venirnos a imponer a nosotros con quién firmamos y con no firmamos. Ese es un tema nacional que nos une a nosotros. Hay un tema nacional que es el tema de, de la migración, del calentamiento a a usted. global. En ese sentido, si está en, en contra de, de, de, de, de esos principios que, nabor, eh, que naborlan el nacionalismo o tu ser, pues tú lo puedes enfrentar porque su discurso no se, somos siameses y yo no se, tengo glóbulos rojos morados, son rojos dominicanos. ¿Su discurso <risa> se va, se va a, a poder prestar para defender la impunidad, la corrupción, la falta de medicina en los hospitales, la falta de alimentos de la población, la falta de oportunidades para los jóvenes, ese discurso que usted tiene frontal? Claro, que seguiría así mismo, la cosa hay que decirla. Vuelvo el hospital San Vicente de Paul, ahora mismo nos lavamos la mano con un agua acumulada, en un tanquecito y cuando tú metes la mano a buscar pues el campo de lo contamina y tú no tienes agua para lavarte la mano. Y los principales problemas del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud en el momento son la muerte matar la muerte materna y perineonatal. O sea que eso sigue, eso está ahí. Doctor, ¿y cuál fue esa gota que derramó el vaso dentro del Partido Revolucionario Moderno que le mandó de una vez al PRD? ¿Cuál fue la gota? Bueno, esta comunicadora... Entonces son muchas decisiones, ya dice. Son, que son... muchas decisiones. Entonces, ¿cuál, Quizás cuál si yo peor? no hubiese aspirado, tal vez no me hubiese ido, porque yo hacía sido una política como la hacen muchas personas que están en su casa, eh, periodistas, maestras, salones de belleza, movimientos populares, ese que se gana la vida diario, que ve la cosa con pasión, que la ve con un sentimiento, yo estaba a ese nivel, y Francis lo sabe. O sea, yo no estaba emergiendo como una figura que podía ocupar un cargo muy importante. Entonces, lo que tú ves en los gremios, lo que ves en la cooperativa, lo que ves en el PLD, lo que ves en el PRD, lo vi en el PRM, le duré dos años, traté de mejorar cosas, lo quería moderno, como dice el nombre, y como vi que había demasiados puntos de similitud con el otro, y en el otro tenía un por ciento algo alto de gente muy allegada a mí, con lo que yo hago vida social y en diferentes ámbitos de la sociedad, me sentí más magnetismo en volver allá, porque donde tú no haces la cosa con pasión, es mejor que la deje Porque ya me estaba como cansando y agotando, y no veía, y muere el amor, dijo ahora jurado, por el momento. La amistad bueno. influenció entonces, Mira. le arrastró la amistad que tiene con... Viernes. El haber aspirado y ver lo mismo que había allá. Ya. Ya. Vamos a permitir que la doña nos traiga un cafecito doña para doña Felicia, <ríe> perdón. No. En, en la parte del programa buenos buenos días. se estila que en el café caliente tomemos un cafecito y eso entona para seguir lo, lo, lo, lo, la, la entrevista. Muchas gracias. Doctor, el país en estos momentos... Inicia un año con grandes expectativas. Y ya he visto y me complace escucharle que usted toca puntos en los cuales tenemos, eh, compartimos igual ideal respecto a la nacionalidad y sobre todo la protección de la soberanía. Lo ha dejado claro y que serán su y dentro de ellos otros que usted enarboló ahí. Pero. Tendrá la dura prueba los partidos, y en este caso el propio partido de gobierno al cual está aliado el PRD. Primero en la espera de una conversación o una opinión del presidente que ha gobernado, digo yo, seis años, en silencio, y le ha sido fácil. Pero está el tema constitucional que limita, no a Danilo, a cualquier presidente, porque no se hizo para unos para otros. leonel no pudo pasarlo porque no se atrevió a hacer reforma en el 12. Cómo la reflexión que ha sido promovida por miembros del PRD, como Víctor Gómez Casanova, aunque Miguel se ha manejado muy bien en esa parte, cómo usted entonces llega a este partido que va a estar en, dentro de un proceso reeleccionista. ¿Cómo usted visualiza la reelección en el país? Lo primero es que yo no soy dado a reelección, pero si estoy en una organización, tengo que ser obediente a las directrices que esa institución mande. Yo pudiera tomar turno a favor y en contra, pero al final tengo que ir a un partido a cargar con sus virtudes y sus defectos. Pero mientras tanto, Danilo Medina dice que en marzo es que va a hablar y falta un mes y medio. Vamos a aguantar un poquito, Francis, <risa> Doctor, ¿cuántos más se van del PRD para el PRD? Ayer Jumera aumentaron un paquete a nivel nacional, pero se dice que son muchos más. ¿Conoces de algunos de acá de San Francisco de Macorís que han decidido también su Tú sabes camino? que se dicen cosas y se escuchan nombres, pero yo no tengo pruebas, o sea, para uh -huh. expresarlo aquí. Y tampoco, no es que es antiético, sino poco táctico, sí, estrategia, de, sí. de circular no se va y tal vez se arrepintió anoche. O hay otro que definitivamente no pensaba irse por y anoche un, decidió irse. O algunos que le haya dicho que por usted también van a, que se van a ir detrás de usted. Creo que sí. Sí. Le bueno, han dicho. Bueno, yo te. mi a gente, acompañar. la gente lo sabe, la familia mía ya, yo no, yo no lo tuve que llamar, yo lo dejé que fluir solo porque al final de la jornada yo tengo el lujo de decir que tengo muchos amigos que uno cree, porque Antonio Río dice que por la espalda te clavan un puñal. Pero creo que socialmente me manejo bien. Eh, por lo que al final de la jornada siempre tu familia es la que va a estar contigo. Por y eso para mí es sagrado. No llamé el primero. No, yo, lo, lo dejé fluir. Doctor. Y ya están, no todos, porque somos demasiados hay uno que no, que <risa> tiene su posición. Sí. Pero si, si de tanto que somos hay uno que no. Pues cuando tú te lazas una campana de gol y un pastel, ya esos los datos estadísticos, lo que importa. Do y okay. están todos de este lado. Doctor, y uno que, que no se vaya no crece que no sea amigo. Uh -huh. Pues claro. ¿Y cómo y yo mire, voy a dejar ese amigo de Fulvio? Claro. <risa> mire, doctor, el PRM ha juramentado mucha gente en los... Por ejemplo, a final de año juramentó un diputado de Tomayor que se perfila para ser senador. También en Santo Domingo Este, al ex, eh, alcalde Francisco... Y en Asua, en Baní, prácticamente con toda la estructura. Y eso se ve como algo un poquito normal dentro de los procesos. Sí. Pero cuando se van hacia el PRD, dicen, se van al PLD, porque el PRD es una bisagra del PLD. ¿Se siente usted así que se va al PLD? No, yo volví al Hacho. Y creo que el, el, el último cartucho que tiro. O sea, yo siempre fui del hacho y ese hacho siempre estuvo ahí. Parece que esa llama nunca se apagó. Parece ya. ser que Guido Gómez Mazara, ahí sentado donde usted está, estuvo con nosotros el año pasado y dijo lo mismo. Bueno, parecido, va por la misma línea. El PRM, inclusive, fue más fuerte. Eh, son unos PRDistas disgustados, o sea que le abrirán la puerta al PRD para recibirle en cualquier momento. ¿Usted lo entiende así? Es que eso va a haber gente que van a ir de un partido y van a ir a otro, porque a nosotros al final de la jornada nos unen dos cosas, ser hijo de Dios y ser dominicano. Entonces, descubierto por Colón, ligado con africano, y hay un sincretismo aquí de raza, unida, y así mismo hay un libre pensamiento que hasta por genes la herencia influye en todo. Entonces, en todos los partidos va a haber gente buena, va a haber gente mala y al sí. final de cuentas cuando viene a ver este remolino va y nos vamos a reencontrar todo otra vez la dominicanidad y el patriotismo, al final de la jornada va a tener que unirnos. Debe todos. unirnos. Doctor, tengo una me mandan aquí a decir, que por qué usted no eligió la Fuerza Nacional Progresista, <risa> ay, ay, ay. la, <risa> la Alianza, Bede, País, Alianza País, el, PH, el PHD eh, y otros partidos. El de minu el Eminú. Este es el Miu, el Miu, ¿es qué dice? El de minu El, de minu el de minu. Eh, Que yo dije al principio de la entrevista, de, antes de hacer la primera pregunta, que cualquier partido le gustaría tener. Yo no me pondría bravo que en la Fuerza recibiera a un Ángel Almanza... Por algo que dije. ¿Y la camisa azul, Francis? Me gustó como vino. Sí, sí, sí. sí. Doctor, fe. pero esa es una pregunta que queda en el aire. Fue coincidencia. Sí, sí. sí. Un color claro, lleva un oscuro. Y el pañuelo excelente. Tiene que haber una compensación. Sí. Pero Francis busca de malicioso. La Ahora. Azul, la, color, la, la chaqueta blanco que la La chaqueta blanco hueso sí. y fuerte. Eh, pero esa pregunta <ríe> es interesante. Sí. Y, base, y muy atrevida. Que, ajá disgustado en su partido y no eligió los partidos que están en emergencia, que puede tener un espacio mayor y una oportunidad de dirección y todo eso. Cuando, cuando yo vine a San Francisco como pediatra, mi esposa es pediatra perinatóloga también, me dijo una persona muy apreciada por mí, ¿y por qué no te casaste con una que no fuera pediatra? Ah, Porque eh, mandaron pacientes, iban a ir al mismo sendero. Y yo le dije, pues no fue lo que yo quise elegir por la que me tocó, porque si fuera si hubiese sido así, yo voy y busco la hija de, de, de, de un esposo petrolero, sí. fue la con la que hubo química, <risa> y al final de la jornada la vida me demostró que los éxitos que yo tuve en un por ciento muy alto fue porque ella es pediatra. Yo estuve en Santo Domingo ayer y ella estuvo en los dos consultorios. Yo voy a salir fuera del país y ella está en los dos consultorios. Yo soy profesor de la UAS. Universidad Autónoma de Santo Domingo porque mi esposa es pediatra porque la UAS dicen que paga bien porque las otras pagan muy malo, muy malo, muy malo y como todas las privadas pagan muy malo, muy malo muy malo, muy malo, la que de las instituciones que pagan más malo, más malo, más malo en el país como la UAS paga más o menos bien pues dicen que pagan muy bien si mi esposa no hubiese sido pediatra con el trabajo que yo tengo yo no hubiese podido dar clase en la UAS o sea que al final de la jornada por donde esa persona me orientó No iba, yo salí ganador O sea, y en esta decisión Yo pude haber elegido por había un pastel para elegir Ahora porque ellos no vienen para acá Y te dije al principio que democracia Es tú respetar la libre decisión De cada quien, saber convivir con eso Tolerarlo y asimilar ¿Cómo se sintió en ese acto tan voluminoso Y donde usted habló Ayer? Yo como ¿Se sintió bien acogido? Mis primeros hermanos que se fueron a Estados Unidos, Tata la primera, se fue con visa en el 78. Y, y volvió pronto. Pues yo pensé que esos tres meses o seis meses que duró para volver fueron años. Y la alegría que hubo en el campo en mi casa cuando volvió Tata y llegó que yo vi. Eso mismo sentí yo ahí cuando vi que prácticamente el 100% de la gente yo la conocía. Claro. A mitad de amigo, abrazado, un fervor así. Bien. ¿Volvió a su casa entonces? Volví a mi casa. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado y hay que celebrar. <risa> por eso viste el Perú. Muchas gracias, doctor Ángel Almanza, por haber estado con nosotros. Éxito, Acarado, Todos los detalles. Las decisiones, eh, por la decisión que tuvo que sí. tomar de salir del Partido Revolucionario Moderno y volver a su PRD. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en La Mañana. Quédese con nosotros. Gracias por quedarse con nosotros las 8 y 29 de la mañana. Ahí está en la esquina posterior en su monitor para que estén pendientes, no es para que se vayan, para que nos den seguimiento, por supuesto. Y ya tenemos con nosotros el, el dispositivo para leer cada uno de sus mensajes. Gracias a todos por estar en sintonía. Tenemos algunas recomendaciones, como siempre, que darles a ustedes. Yo les recuerdo que he visto de Adasa Elements. Adasa Elements está ubicado en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos. Además, tenemos servicios para envío a Santo Domingo. Nos pueden llamar o escribir un WhatsApp a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 los mejores cristales, profesionales, nacionales e internacionales, análisis de la vista gratis, atención exquisita, monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien. Usted puede elegirla y también tener la solución de su vista. Óptica máxima visión, calle Castillo, esquina La Cruz, en el 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de la guaranas porque ya todo lo encuentra en un supermercado, todo lo que usted busca. Pero en esta ocasión, en Navidad y parte del inicio de año, aún tiene la oportunidad de ser ganador de miles de pesos en premios, televisores, fines de semana, crucero y sobre todo participar de la gran campaña por el medio ambiente de ecobolsa, para que usted haga sus compras, utilice bolsas reusables y así ayuda a reducir el consumo de plástico. Supermercado Almanzar, calle principal 34 a Las Guaranas, aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerde que tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Bueno, agradecer del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís la invitación que nos hace Muy a bien. todos. Nos invitan a una rueda de prensa para dar a conocer el contenido del Plan Estratégico de Desarrollo del municipio de San Francisco. Excelente. Será en la Oficina Técnica de Desarrollo de la provincia de Duarte, que queda en la calle San Francisco, esquina Papi Olivier, tercer nivel en la Plaza Duarte el próximo 14 de enero a las 10 de la mañana. Gracias por la invitación que nos hace el equipo completo así es. a participar Dios de esta rueda estaremos de por ahí Y saludar con cariño y afecto a Agni Kuzni y así a Rafael Fernández. claro Personas y con ello a todo el, el equipo que conforman el Consejo. Así es. Bueno, nos toca ahora el momento del tema central. Mm -hmm. Corresponde a Francis Rodríguez. Mm -hmm. Gracias Raquel y Fulvio y amables televidentes. Bueno, interesante entrevista con Ángel Almanza. Pudimos ver y socializar su decisión de abandonar un partido con el cual él estuvo luchando por, cre por darle vida y finalmente sale hacia el partido de origen. Eh, ya ustedes pueden ver, pronto en, a través del telenor.com.do y en su cuenta de YouTube, esta entrevista, el café caliente, en telenor.com.do eh, Miren, este inicio de año ha tenido ciertos acontecimientos que la sociedad sensiblemente le afecta, que a la sociedad sensiblemente le afecta. Y hemos clamado desde el 7 de enero cuando el Poder Judicial hace su anual ceremonia por ser día del Poder Judicial en la República Dominicana y nos correspondió el espacio, un tema y el que tomamos con responsabilidad para tratar de orientar y a la vez influenciar en la ciudadanía la comprensión del ejercicio del poder y de uno de los poderes más importantes que es el de impartir justicia en la República Dominicana como lo es el poder judicial, que está compuesto por muchos órganos, pero en esencia nos referíamos a la Oportunidad que debe darse el país de tener una justicia independiente y una justicia respetada, que por sus acciones se le vea con respeto y que haya confianza para que allí se puedan dilucidar los conflictos entre ciudadanos y entre ciudadanos y el Estado. Esto en razón de que también hemos visto que ese órgano tiene un mecanismo de control o de vigilancia que se accesa no solamente por denuncias del mismo orden en la investigación o inspectoría interna, sino que se han producido en los últimos años productos de descontento y desavenencias del mismo proceso que lleve algún juez o algún tribunal, ya sea unipersonal o colegiado. Y que los abogados reproducen su, su, su, su molestia no por el orden jurisdiccional de avanzada, como dice el proceso. Es decir, que si en una primera instancia a usted le dan desfavorable, usted tiene la oportunidad de atacar esa sentencia y ponerla en condiciones de que un juez de avanzada o jueces, como sería la, la, la corte de apelación, tanto en lo penal como en lo civil, sea evaluada esa decisión y usted como abogado, Demostrarle a ese tribunal, a ese, a ese conjunto de jueces De que ha habido una mala práctica o una mala decisión ¿Qué va a pasar? Que la evaluación de esos jueces de mayor categoría Pero no superiores ni menos importantes los de abajo Porque es el proceso, así da las oportunidades Durante un trayecto y tiene un límite para conocerse los casos en la República Dominicana y en todas partes del mundo, vemos entonces que exigimos jueces independientes, exigimos jueces probos, exigimos jueces que tengan la valentía, y en eso hago un paréntesis amplio, porque se debe de tener valentía para tomar decisiones Gústele, gústele o no le guste a alguien Jueces probo, conocimiento, academia, lógica, socialidad Que sepan lo que tienen entre manos y la responsabilidad que conlleva ser juez Y de impartir justicia Pero allí también está el ser humano El padre, madre Hermanos, que padecen las mismas condiciones que padecemos nosotros tres individualmente en nuestras casas y en nuestra sociedad. Seres humanos, no lo hace superior a la raza el hecho de tener la investidura de juez, al contrario. Hacen un servicio fundamental para el país. En esta ocasión, le ha tocado al Tribunal Superior de Tierra que en una decisión colegiada ponderada por tres jueces, deciden acoger una solicitud por una de las partes para que se acogiera la designación de un secuestrario judicial en una litis de terrenos registrados y eso trajo como consecuencia de que la propia sentencia de referimiento, en un caso que no conocía en principio esta corte, porque es de Nagua, pero los asuntos llegaron aquí, a San Francisco de Macorís, por el Tribunal Superior de Tierra, y finalmente los jueces de la jurisdicción de tierra, eh, juramentan a ese secuestrario judicial que es propio de ese proceso y solicitado por una de las partes y que está revestido de toda fortaleza de ser el tribunal competente de ser jueces, probos y resulta que los extranjeros Julia, Julián Rodríguez y la ciudadana china Yuan Kiti Kua solicitaron del procurador general de la república Jean Anarag Rodríguez llevar hasta las últimas consecuencias el sometimiento presentado por ellos contra los jueces del Tribunal Superior de Tierra de San Francisco de Macorís como si se tratara de una avalancha y de como que aquí dejan entrever se dudara de la valía de la valía de los jueces, Héctor Bienvenido, de Jesús Cabral, Ramón, Emilio y Noa Peña Quien es a la vez padre de otro juez, es decir que es un abogado de experiencia y de, y de gran conocimiento Y de mucho eh, prestigio entre nosotros y la clase eh, jurídica Igualmente bienvenido, Héctor, Héctor Bienvenido, Cabral y Noa, señores Miguelina Vargas Santos, Gregorio Cordero Morales, quien preside ese tribunal, y ante el, el Procurador General de la República se lleva esa querella, que para mí es un tanto aviesa, desconsiderada y muy eh, desproporcional, porque querellarse contra un tribunal de esta categoría con los hombres que he mencionado y en la forma, porque tú puedes eh, recusar, tú puedes oponerte a su decisión, tú puedes, pero de ahí sacarlo de la jurisdicción, sacarlo del pleito, del debido proceso, al chisme, porque para mí, jueces de esta categoría, un tribunal de esta categoría de impartir justicia certera, que nunca hemos tenido queja Advertir que se trata de un, una fechoría de falsedad, de qué sé sí yo qué. Señores, y esos jueces tienen ese, ese expediente a mano, que no sea la ejecución de una decisión de una jurisdicción previa. Pero cuando entramos en la acusación, es lo que más me preocupa, porque deja entrever asociación de malhechores, todo lo que un conjunto de actos, de individuos que viven en el mundo de lo antijurídico, cometen a diario, achacárselo a un juez o a unos jueces que están revestidos de la condición de juez y que debemos respetar porque es el escenario que la política y la constitución jurídica de este país lo indica. Pues vamos a desbaratar esto. La sociedad no puede, de golpe y por raso, recibir tantos golpes, como si se tratara verdaderamente de un problema que está surgiendo en la jurisdicción de tierra. Óiganme esto. Además, la querella presentada por Julio César Núñez Alvarado, que es el abogado, entiendo, continental del progreso turístico SRL, incluye a Marino Rosario Grullón, Basilio Camacho Polanco, los notarios públicos Onésimo García Rosario y Pedro Julio Marmolejo Reynoso, entre otros, a quienes se le imputa los tipos penales de prevaricación. Bueno, Prevadica un juez en el ejercicio de sus funciones o unos jueces en el ejercicio de sus funciones. Que no sea un acto jurídico que usted puede tenerlo y atacar y decidir en otra instancia. Están queriendo traer la duda en el resto de los ciudadanos que tienen casos ahí. Esa distorsión es la que a mí me preocupa como ciudadano y como abogado y todavía como comunicador. Es lo que trato de explicar. Independientemente de lo bueno o malo que sean, tenemos que respetar y tenemos que utilizar los mecanismos legales que el debido proceso me indica como profesional. Entender que el proceso, paraliza, el proceso de casación paraliza la acción que dice por otro juez jurisdiccionalmente válido, que no obstante, Cualquier recurso se indica que se coloca un secuestrario judicial. Pero la gran pregunta, sin ser como que no soy abogado, que soy gente del pueblo, ¿eso indica que el otro perdió? No. ¿Eso determina que el otro va a ganar? No. ¿Eso perjudica la administración de esa propiedad? Sí pero la convierte en una vigilante, la justicia hasta tanto verdaderamente el caso culmine y dé ganancioso a la parte que logre pasar la regla del debido proceso en el tribunal que corresponda, no en este tribunal que ha dado cumplimiento a una decisión, por Dios, estamos dañando el sistema de justicia porque estamos propinando golpes a ciegas sin tomar en cuenta que se lleva de frente la moral, el trabajo, la dignidad, la familia, el buen nombre de estos jueces, que se le ha garantizado por constitución y las leyes, que se le respetará como tal y que sus decisiones independiente, son legales. Advierto a la clase jurídica, a los abogados, que debemos prepararnos y saber enfrentar en buena ley sin que se convierta en personal, porque para mí esto es un asunto personal. Se trata a jueces en denuncias en el orden personal sin tomar en cuenta el debido proceso ni el respeto que se deba de tener para simplemente desmoralizarlo y desmoralizar sus decisiones. No le teman, le digo al resto, de los ciudadanos que puedan estar hoy yendo al Tribunal Superior de Tierra de San Francisco, porque ahí residen hombres que hasta la fecha no le conocemos tacha. Mi respeto a todos, mi respeto a todos y pido a los abogados que sepamos llevar los procesos y que hagamos el ejercicio más transparente y ajustado a lo que esperamos de la justicia para que el sistema o lo que tenemos como judicatura no se nos venga encima. Eso quise decir, y mi respeto, repito, a estos jueces, y lejos de ser considerados, como este señor, este abogado dice, de malhechores, cosas que solamente se ven en el mundo de, de la delincuencia, que se le puede tildar a jueces que no conocen ni están tratando ese caso, que simplemente son jueces en principio de la ejecución, y eso es simplemente un proceso momentáneo, cuando ese termine, va a pasar al que le correspondan esos derechos de propiedad. No le están dando ganancia de causa a ninguno, al contrario. El objeto de la causa se lo están quitando a los dos y la justicia dice voy a administrar con una persona hasta que ustedes logren definir a quién le corresponde. Cuando le corresponda le van a decir, mire, el secuestrario judicial se suspende y esto es suyo. Hacer ese show por eso. Muchas gracias. Gracias Francis, gracias a ti. Bueno, en el WhatsApp nos escribe Alberto de ron Island, Estados Unidos. Manda esta foto, dice Francis, dile al alcalde algo de esta sí, calle. ¿Tú Roberto, ¿Sabes cuál es? En la 14 de ¿donde vivimos no. Mira, él, el alcalde calle. tuvo en su inicio un proceso de intervención ahí, pero no han dejado sin, haber, sin abrirla. Nos saluda también el número que termina 8476. Dice que cómo estamos. Excelente, Espera gracias por ya estar contigo. Muy con bien, gracias. No hacían falta. Un abrazo bien grande. Ariel Arias desde Las Guaranas, dice que haga, los, la, haga haz lo correcto. Aunque nadie te aplaude. Y el barrio Santa Así Ana me dice Franci en, en el primer WhatsApp, recuerda el problema del agua en Santa Ana. Ese individuo sigue manipulando y, y haciendo lo que quiere. Me parece que es el balbulero. Y Napa, hagan algo que la distribución sea justa. Nos toca una pausa, señores. Retornamos de una vez con más aquí en de mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana por este su canal 10 de Telenor y gracias a mil los que nos ven a través de la magia de la internet www.telenor.com.do. Si se perdió la entrevista pues la puede buscar más tardecito en YouTube, entras al canal Telenor, ahí encuentra la lista de mañana y verás todas las entrevistas, también la puede encontrar en la plataforma en nuestra página telenor.com.de. Ahí encuentras todas las entrevistas colgadas y también los temas que debatimos aquí a diario en nuestra plataforma digital. Bueno, en Salcedo nos vamos a la provincia hermana Mirabal porque en Salcedo, ayer en horas de la noche, según nos cuentan, hubo un tiroteo, un fuerte tiroteo, enfrentamiento en la zona del Matadero. Esa zona es muy conocida por todos, sobre todo por los puntos de drogas que ahí también convergen y que en otras ocasiones ha pasado lo mismo, y ustedes saben, ha habido hasta personas que han fallecido en otros tiempos. Y en un tiempo de movilización es una zona negra, es una zona donde nadie puede ni siquiera transitar cuando hay protestas. Esas imágenes ahí. son ya de hoy en la mañana, tempranito en la mañana, nos las hace llegar Jurel, los se reportero tranquilo. ya hoy en la mañana tranquilo, pero nos cuenta es que, lo que en a horario de la noche la mañana, pues, hubo un fuerte en enfrentamiento. Sí. Dios. Eso mira. no sorprende. Salcedo, Eso es y ese, ese sector, ese sector sobre todo. Acuérdense Pero lo que, mira pasó lo que con, está con, pasando aquí ayer. Acuérdense lo que pasó ahí mismo en ese sector. De la señora, de, la señora de los, de los aquel, individuos. Que, que, que terminó en Moca. Que terminó en Moca. Pero ayer, Fulvio, aquí también jóvenes significaron un tiroteo. En Vistelvalle hay un muerto. Un muerto y un herido. Y, ¿Y se la, dice que fue de que por un solar. ¿Por un qué? Por un solar de los de Vistelvalle mm. de allá atrás. Pero señores, y eso, y ellos tienen propiedad. No, no entiendo. Eh, el muerto es Elian Muñoz Qué Taveras, uh -huh. eh, le decían Miguelón, muerto a tiros, acuerdo a la policía, por Robin, eh, Ro, eh, Rolling Rojas Paulino. Ahí está en pantalla. Oiga, señores, disputa por un solar en Valle. El herido es Ismael López, el baby. Mírenle. Las fachas. Ambos sí. No, uno no puede estigmatizar no, a la no. persona, pero obviamente que en el mundo hay un que mensaje, se desenvuelve. Claro eh, mira los, los rostros, el, el rostro de ese joven, mira el herido. Eh, no, no andan en buenas cosas, lamentablemente. Eso es penoso. La familia dominicana está siendo Lo grave destruida es. por este flagelo de las drogas, y la delincuencia. Qué pena. Lo grave es que estos hechos. Por eso pido a veces a la doctora manjarré que los psicólogos del país, los psiquiatras, deben hacer un una, una evaluación a todos los dominicanos uh -huh. para darnos, nos diga qué pasa en un país tropical de alegría, de, de todo, pero carajo. Lo grave es que Perdón. estos hechos, Francis, son tan recurrentes. Que ya llegamos entonces a perder la sensibilidad. ¿Qué cosa? Mira, ¿no? murió ese ayer ahí. Ya ni siquiera herida. nos asombramos. Y simplemente sí, lo vemos pasa como así, rutinario. como algo rutinario. Sí, como y que volverá. A... Atracan dos colmados, le quitan dos Ajá. motores Ajá. a la gente. Ahí como algo tan normal. Entonces, joven en la mayoría. Es, es penoso. Así es. Que es lamentable estos hechos. Uno y otro. Eh, lo que ocurrió en... En el municipio de Salcedo, en la zona del Matadero, una zona muy peligrosa por los puntos de droga que lamentablemente ahí existen y que ha habido enfrentamientos fuertes, enfrentamientos entre domin, quién domina a quién, a qué sector domina a quién, también la zona del Matadero con la zona baja también y esto que ocurre aquí en San Francisco también, nos preocupa mucho. Es doloroso ver la juventud, cómo se pierde entre estos eh, escenarios que solo traen dolor, muerte trágica, eh, división en la familia, luto. Solo ese es el resultado. Bueno, como cada jueves, nosotros nos alegramos muchísimo también de recibir el segmento de la doctora Andrea Manjarres en Diagnóstico Social. Y hoy más que nunca, porque tiene una plana de Tenares con quien va a conversar de salud, ¿verdad? Que sí, de buenos prevención. Buenos días, doctora. Y a la todo invitada, es fundamental. Muy buenos, días. Buenos, días. buenos días, bienvenidas ambas a de mañana.